No sé cómo decirte que te amo Al descubrirte allí, resucitado Pero son miles las razones Las que me mueven a adorarte ya no quiero contener Citado. Mm -hmm. Mm -hmm. Quisiera dar soy feliz, resucitado, no necesito de una prueba, ni de mi dedo en tu costado, yo ya no puedo contener. Señor Te amo, te amo mi Jesús, te amo mi Señor resucitado. Yo te amo, te amo mi Jesús, te amo mi Señor resucitar